entonces lo felicito porque el desembolso fue superior a lo estimado. Lo estimado para enero era, según este proyecto, este documento, de 263 millones. Y llegaron a 457 millones de dólares en el mes de enero. Febrero debe ser de cerca de 500 millones y marzo cerca de 700 millones de dólares para el primer trimestre. ¿Cuáles son esos proyectos? Fíjense ustedes Hoy entiendo que vamos a entregar ¿no? Certificados Desembolsos Para un conjunto de proyectos De Fonden Por una parte De la banca pública Por otra Que ustedes pueden ver, analicen la banca pública ¿Cómo han nacido nuevos Instrumentos financieros? El banco agrícola Por ejemplo el Banco Agrícola, Foncrey, el Banco del Tesoro, el Banco de la Vivienda, Fonaprole, el Banco del Pueblo, el Banco de la Mujer, Fondemi, los bancos comunales, los bancos comunales, mañana, creo que es mañana que vamos a hacer, sí, mañana vamos a hacer un acto de entrega de recursos, no está Erika por ahí, a los bancos comunales porque ese es un nuevo sistema de banca popular no recuerdo la cifra exacta, pero es una cifra ¿Ah? ¿cuánto? 170 millones de bolívares fuertes solo mañana vamos a entregar a los bancos comunales de los consejos comunales para que ellos sigan recibiendo inyección de recursos para seguir batallando contra el atraso contra la miseria, contra la pobreza cuando llegó aquí la revolución recordémoslo casi 25 de cada 100 venezolanos estaba en pobreza extrema hoy la última cifra, Jaiman de pobreza extrema, por ahí está 9,1 por debajo de 10 por debajo de 10 todavía nos falta decía Simón Bolívar que era un hombre muy exigente, decía que si nos falta algo, nos falta todo. Bien, nos falta mucho todavía para llegar a la meta de Venezuela, cero miseria. Llegará el día más pronto que tarde en que no haya miseria, ni exclusión, ni pobreza en Venezuela. Bien, fíjense ustedes por ejemplo estos proyectos son nuevos proyectos de inversión porque siempre están llegando nuevos proyectos nuevos proyectos y los vamos evaluando ¿Eh? aquí tengo un nuevo proyecto de línea el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas que va a recibir 8 millones de dólares 17,9 millones de bolívares fuertes para adecuar y equipar ...la planta 1 del Centro Nacional de Bioconsumos Agrícolas. ¿Está Elías Agua por ahí? Ahí está el ministro. ¿Dónde es ese proyecto, Elías? Turmero. Explícanos en un minuto en qué consiste, Elías. Presidente, se trata de rescatar unas viejas instalaciones... ...y convertirlos en una gran planta de producción de bioinsumos... ...biofertilizantes y biocontroladores con lo cual abarcaremos un, aproximadamente un 60% de las hectáreas sembradas en el país, generando como consecuencia protección ambiental y a la salud humana al disminuir los agrotóxicos y disminuyendo los costos para los productores. Muy bien, en Turmero, Centro Nacional de Bioinsumos Agrícolas, para abastecer, ¿qué, ¿qué porcentaje dijiste? 60%. 60% Productores del campo ¿eh? Para ustedes Para la producción sana Otro Sana y suficiente Y buena Otro proyecto Ministerio Energía y petróleo Ente ejecutor Pequibén Andrade Petroquímica venezolana Eso lo tenían listo para regalarlo hace 10 años Lo tenían porque esa era la estrategia Del neoliberalismo Dejar que las empresas del Estado se vinieran abajo para luego casi regalarlas. Las llamadas privatizaciones. Ahora la Pekibén cabalga. Pekibén, pues hoy le vamos a entregar 80 millones de dólares. Le están aprobando 80 millones de dólares a Pekibén. ¿Para qué? para montar otra fábrica de Petrocasas, elaboración de perfiles para las Petrocasas. ¿Dónde va a estar esa fábrica, Rafael? Una en Trujillo. Una en Apure, una en Cumaná. Una en Apure, una en Cumaná, las Petrocasas. ¿Ustedes han visto las Petrocasas? Sí. Y esta que está específica es Maracaibo Ya tenemos una que está funcionando en el estado de Carabobo Que es la que está aportando las Petrocasas Tremendas casas las de Petrocasas Y claro, estamos, tenemos hasta ahora una sola fábrica Ahora estamos, estamos ampliándonos por todo el país Todo el país va a conocer la maravilla de las Petrocasas Casas dignas para el pueblo, para la familia Frescas, grandes ¿eh? y baratas Sin la especulación capitalista para el Ministerio de Salud estamos aprobando hoy 31,5 millones de dólares para adquisición de medicamentos de uso masivo y oncológico. Medicamentos que son gratuitos.